¿Qué significan las marcas de nacimiento? ¿Cómo afectan el destino del hombre? Sabrás esto viendo el vídeo. En el mundo, no hay hombre que no tenga marcas de nacimiento. La ciencia moderna todavía no ha identificado las funciones de estas marcas de nacimiento. Pero los astrólogos han hecho muchas previsiones sobre esta base. En la Edad Media, la gente no aceptaba a las personas salpicadas de lunares. Se las consideraba brujas y magos. Pero después de un par de cientos de años, la actitud a las manchas marrones en el cuerpo cambió drásticamente. La gente pensaba que traen felicidad. Hoy en día hay dos conceptos sobre los lunares. Que prolongan la juventud o llevan la señal de peligro. Y la mayoría de hombres y mujeres están interesados en el significado de sus marcas de nacimiento. La presencia de un lunar en la mejilla, la oreja y el cuello dice que la familia el primer hijo será un niño. La marca de nacimiento ubicada en la frente o entre las cejas indica realeza. Si los hombres tienen lunares en el lado derecho del cuerpo y las mujeres a la izquierda, esto se considera un signo muy favorable. Si una mujer tiene una marca de nacimiento bajo el corazón, ella será feliz y afortunada. En los hombres, la misma ubicación de lunares pero en el lado derecho habla de su nobleza. Y si usted tiene una marca de nacimiento en su vientre, significa que es adicta a sus deseos se consideran un signo muy favorable para los hombres y las mujeres los lunares por debajo del ombligo. Lunares en las caderas muestran irritabilidad y sobre las rodillas impaciencia. En las personas tranquilas y positivas, los lunares se encuentran en la pierna. Muy a menudo en tales lugares tienen lunares los aldetas y artistas. Una mancha en el tobillo habla sobre la independencia y la diligencia de la persona, y sobre los dedos del pie, marcas de nacimiento significan la desconfianza. Los lunares desempeñan un papel importante en nuestras vidas, pero si nota cualquier cambio en los mismos, entonces usted tendrá que consultar a un especialista. El canal, esta es la respuesta. Solo los hechos más interesantes en un formato disponible. Suscríbete.